Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy me toca grabar en la oficina porque bueno he tenido que ir al dentista y, y bueno pues ahora me tengo que quedar un poquito más y el caso es que quiero hablar de los dentistas ya que bueno hoy he ido a uno he ido a lo que es al dentista de la seguridad social a lo que es cirugía bucal y ahí en la cirugía bucal realmente me han visto una radiografía que me habían hecho de la dentadura y a partir de, de ahí pues han decidido que me tienen que sacar dos muelas del juicio las muelas del juicio en realidad son completamente innecesarias y al final trae más problemas así que bueno, eh, si tienes hijos o un hermano o alguien que es bastante joven, la verdad es que si le han salido las muelas eh, lo, lo mejor es que se las en cuanto antes, antes de que le pueda dar algún problema y bueno, la verdad es que no me han sacado nunca ninguna muela del juicio y según me han dicho, mmm, no es que duela mucho porque al fin y al cabo te ponen anestesia local solo te duerme en esta zona pero el problema de esto es que cuando se te pasa la anestesia local, lo puedes pasar bastante mal, eh, te quedas bastante drogado. Además, luego eh, se te hincha esto bastante. Entonces, bueno, pues la verdad es que eh, la cirugía es un poco así, bueno, no complicada, pero sí que sí que es un poco aparatosa. Eh, luego también existe el problema de que a mí me ha crecido la muela un poco hacia adentro y casi toca un nervio. Un nervio que si llega a afectar ese nervio eh, y cuando me operan eh, tiene ese problema pues puedo perder sensibilidad en la boca eh, como si todavía se siguiera dormido y es gracioso porque en el hospital me han hecho firmar una una autorización o un consentimiento en el que no se hacen responsables de, de casi de lo que pueda pasar de que pierda... bueno, es más os lo voy a leer es gracioso porque, bueno, el, el consentimiento es el siguiente, ¿no? Eh, se requiere se quiere para un beneficio, ¿no? Pero puede haber unas, unas complicaciones, algunas de ellas inevitables en casos excepcionales. Eh, alergia al anestésico, eh, hematoma, hemorragia o inflamación posoperatoria. Bueno, eso es normal, ¿vale? Infección o apertura de los puntos de sutura. Vale, si tienen que que por algún punto de sutura, pues bueno, al final se te puede abrir. Daño o desplazamiento de los dientes vecinos. <ríe> por eso ya no hace tanta gracia, ¿no? Que, que se te desplace el resto de dientes y que te afecte a, al resto de la dentadura, pues bueno. Eso <ríe> no hace nada de gracia. Eh, falta de sensibilidad parcial o total temporal o permanente del nervio interior. Es decir, eh, vale, temporal pues, no preocupa tanto, ¿no? De que pierdas la sensibilidad. Pero que... <ríe> que pierda la sensibilidad. Permanentemente del nervio, eso no, no mola nada, la verdad. Luego, falta de sensibilidad parcial o total del nervio lingual. Vamos, temporal o definitiva, de la lengua y del gusto. Es decir, no solo se te va a poner... No vas a sentir el labio, además tampoco vas a sentir la lengua. Eh, y además dice, no solo de la lengua y del gusto también. Es decir, vas a dejar de, de poder saborear las cosas por la operación. Eh, luego falta de sensibilidad parcial o total del nervio infraorbitario de la mejilla, temporal o definitiva, bueno, infección de los tejidos o del hueso, eh, sinusitis, además, bueno, como eh, está cerca del oído, pues bueno, te puede provocar además una infección eh, en el oído, comunicación entre la boca y la nariz o los senos maxilares fracturas óseas. Rotura de instrumentos, rotura de la aguja de anestesia. Es decir, bueno, que, que metan aquí la aguja de anestesia y además se te quede dentro o algo de eso, ¿no? Tragado, aspiración de dientes o de alguna de sus partes. Y reguios específicos, en mi caso, pues bueno, pone que que ninguno. Pero bueno, la verdad es que no hace demasiada gracia que alguna de estas cosas eh, pasen. Pero bueno, al fin y al cabo, pues bueno, necesitan este consentimiento y necesitan informar al paciente de que puede haber estas complicaciones, así que yo lo entiendo pero sería una putada que realmente pasara y en mi caso, según me dijo la doctora, es que podía haber complicaciones con el nervio, entonces bueno, cualquiera, cualquiera que va al dentista pues siempre tiene miedo pero si además te dicen este tipo de cosas, la verdad es que te quedas menos tranquilo, así que ya veremos qué termina pasando. Y últimamente, bueno, en realidad desde los años de crisis eh, han aparecido muchos dentistas, no solo lo, los de la sanidad pública, en el que, bueno, realmente son unos sacamuelas y solo te pueden decir un poco de la sanidad de tu boca, pero no te pueden hacer eh, pues, lo, los procedimientos que te haría un, de, un dentista normal. Y han aparecido, pues, bastante franquicias de, de este tipo de dentistas. Eh, estos franquiciados, o bueno, esta, estos profesionales de este tipo de franquicia, tipo dentis, la verdad es que no tienen profesionales demasiado cualificados. Para procedimientos que son sencillos, como es limpieza bucal, eh, a veces puedes poner un aparato de estos. Puede ser que, que no sea tan complicado como hacer una cirugía. Como en mi caso, que por ejemplo la mola la tengo tumbada y está empujando al resto de, de los dientes. Entonces, bueno, eso puede ser más complicado. Pero te arriesgas a que, a que dado que ofrecen precios bastante, bastante asequibles y dado que se basan en ciertos métodos de marketing, pues puedes salir un poco perjudicado. Algunas de ellas, pues ya han sido denunciadas y se han visto, se han visto afectadas y han tenido que, que cerrar por la cantidad de denuncias que, que han tenido. Y bueno, la verdad es que nadie, bueno, cuando ya creces, cuando pasas los 18 y, y ya todos los procedimientos eh, de dentista eh, ya pasan a tu, a tu lado, y tienes que, que tomar tu cartas en el asunto, la verdad es que lo vas dejando. Eh, bueno, pues te vas limpiando los dientes y todas esas cosas, pero pasas poco por, por el dentista, sobre todo por el miedo de lo que te puedan decir, ¿no? Porque puede decir que tienes complicaciones, que te tienen que operar, estás jodido de la boca para siempre, entonces, bueno, al final terminas pasando de este tipo de procedimientos eh, por el miedo. Y es el miedo de, bueno, de no confiar o no, de, o no encontrar a profesionales que que puedan dejarte en buenas manos, además de que las intervenciones, al no estar cubiertas por la sanidad pública, pues pueden costar bastante, porque bueno, aquí en España no tenemos tan interiorizado esto de la sanidad privada, ya que siempre para nosotros ha sido sanidad pública y ha pagado nuestros impuestos para que, como que nuestra sanidad pues no, sea, no sea pública. También está el tema de, de las esperas. Eh, para que este dentista me dijera que me tenía que quitar esta muela pues ya pasó como un mes y ahora para que este dentista me quite la muela de la sanidad pública hace falta otro mes para que me la quite el mismo dentista en la misma consulta pero bueno entiendo que los procedimientos en la sanidad pública pues es así no me puedo quejar porque en otros eh, países es bastante más complicado y terminan no atendiéndote así que ya veremos en qué termina esto y nada, bueno, mi recomendación es que tengáis paciencia y que espero que no tengáis demasiados problemas, así que mejor prevenir, eh, limpiaros bien los dientes, de pequeño intentad que os quite la, las molas del juicio si es posible, eh, que os corrijan la boca todo lo posible ya que eso eh, si eres menor de 16 lo cubre la sanidad pública y espero que, que no tengáis complicaciones. Venga, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.